Terceras jornadas de la transhumancia en Checa y esta vez se ha contado con la presencia del director de Economía, Empresas y Empleo, Santiago Baeza, y el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha para la Comarca de Molina de Aragón, Alfredo Barra. En estas terceras jornadas, Jesús Alba, alcalde de Checa, ha señalado la gran tradición y la memoria que existe todavía en la Comarca de Molina de Aragón por la transhumancia. En las jornadas de hoy, simplemente pues, pues van a tratar de, de poner en valor eh, el. el... ...los beneficios medioambientales que tiene la Transhumancia y la ganadería... Van a, ...vamos a tratar también el, el tema del de la, la, gran potencial turístico que tiene que tiene la ruta de la transhumancia en sí, porque atraviesa eh, Castilla-La Mancha en diagonal y bueno, pues pasamos uh -huh. por muchísimos espacios naturales, es conexión de rutas, pues, en fin, eh, hay que apostar por ese recurso turístico y luego pues vamos a conocer también la memoria viva de, de, de gente transhumante, que, que nos van a explicar pues, vivencias, algunas de ellas que son una, una gran reivindicación y una gran lucha que tuvieron en su momento por, por conservar la ganadería. El director de Economía, Empresas, Empleo y Turismo en la provincia de Guadalajara de la Junta de Comunidades, Santiago Baeza, ha agradecido la invitación a las jornadas, así como la visita guiada al Centro de Interpretación ...de la ganadería tradicional que se halla en la localidad de Checa. Quiero agradecer especialmente que nos hayan invitado a participar... ...en esta jornada de la Trasumancia... Eh, eh, y, ...y a la visita que hemos realizado al Museo de la Ganadería... ...tradicional del Alto Tajo. Al final se trata de recursos turísticos que tenemos que aprovechar... ...estamos en una zona, la del Parque Natural del Alto Tajo... ...donde hay muchísima riqueza natural, patrimonial, cultural... ...gastronómica, pero hacen falta acciones como estas... ...que nos permitan pues ponerlo en conocimiento... De, de la gente. La puesta en valor de los recursos turísticos y de la gran riqueza que contiene el Parque Natural del Alto Tajo ha sido otro de los temas que ha querido distinguir, así como el crecimiento turístico, que se sitúa en un 28,8% en la provincia frente a un 3,4% a nivel nacional. Eh, acabamos de cerrar el mes de septiembre, los datos en materia de turismo rural en el mes de septiembre han sido muy buenos en la provincia de Guadalajara, han crecido el número de viajeros en un 28,8% frente a un 3,4% a nivel nacional y el número de y el número de pernoctaciones ha crecido también un 21,8% en este mes de septiembre, frente al mes de septiembre del año anterior, frente al 1,4% a nivel nacional. Son datos en principio muy positivos y que tenemos que poner en valor es verdad que a nivel acumulado, desde enero a septiembre, las cifras son un poquito más modestas, pero seguimos creciendo, hemos crecido un 1,9% en número, número de viajeros y eso es importante porque esto se hace en comparativa con el año 2017, que fue un año turísticamente realmente extraordinario. ¿Y cómo se consigue estos datos? Pues, pues con jornadas como esta, como esta jornada de la transhumancia, con acciones positivas que pongan en valor y que permitan conocer esta, esta tierra. El director señaló que ese tipo de eventos son algo que atrae el turismo y agradeció al alcalde de Checa la realización de estas jornadas señalando la importancia de realizarlas conjuntamente entre todas las administraciones y la sociedad civil. Es importante que lo hagamos todos conjuntamente las distintas administraciones y con la sociedad civil y en este sentido el gobierno regional ha decidido apostar por esta jornada eh, y va a realizar una aportación económica que creemos que es importante de 3.000 euros. El delegado de la Junta de Comunidades en Molina, Aragón, Alfredo Barra, destacó que este tipo de eventos ponen vida a los pueblos y señaló el valor del Centro de Interpretación de Checa, inaugurado siendo el presidente José María Barreda y cerrado por el anterior gobierno regional, que gracias a la apuesta por la reapertura en la actual legislatura de Emiliano García Page, porque es fundamental para crear vínculos que unan al turista con los pueblos. Quiero poner en valor... ...a alcaldes como, como Jesús, alcaldes que se preocupan por, por su pueblo, por hacer jornadas como esta de la Transhumancia y como otras tantas que ha hecho a, a lo largo de, de este año, fíjate, nosotros desde la Junta eh, nos gusta, nos gusta que nos invitéis. ¿Por qué? Porque vemos que, que ponéis en valor lo que nosotros realmente queremos desde el gobierno de Emiliano García Paje, es decir, poner vida en los pueblos. A través de jornadas como esta, de, del museos es como este, como el centro de interpretación que se hizo junto con otros. Cuatro dentro del parque natural también nos acompaña josé antonio que es el director del parque natural se puso en el gobierno de barreda en nuestra comarca cuatro centros de interpretación entre ellos este que está dedicado precisamente aquí en la cuna de, de la ganadería de la transhumancia a la ganadería eh, en la anterior legislatura este museo permaneció cerrado y ello hizo que muchos visitantes que venían a tu pueblo alcalde pues no pudieran verlo son vínculos que unen al turista con el pueblo ...y con los oficios que, que aquí se hacían. Y como no podía ser de otra manera... ...el director del Parque Natural del Alto Tajo... ...José Antonio Lozano... ...estuvo presente en las jornadas... ...y profirió el valor de la ganadería extensiva... ...por los efectos medioambientales que realiza... ...y añadió que estas jornadas... ...pueden suponer un embrión... ...para futuras valoraciones de la transhumancia... ...y una mayor puesta en valor. Me parece muy importante el darle mayor valor a, sobre todo, la galería extensiva... ...tan importante, con tan buenos tan efectos medioambientales, tan positivos... ...y además que el que estas jornadas, a ver si puede suponer un embrión de futuras... ...de, de, de un reconocimiento mayor de la transhumancia... ...y la mayor puesta en valor de lo que es la transhumancia y a ver si se consigue que también sirva también un poco como, como elemento turístico y como promoción turística del territorio.